Quisiera presentarles una síntesis de los conceptos más relevantes para la lectura del libro de René Spitz, El primer año de vida del niño. Yo soy Nicolás Pedregal y esta es una ayuda en el contexto de la materia psicología del desarrollo. Para empezar, necesitamos tener en cuenta nuestro punto de partida. Vamos a decir que les infantes humanes nacen en un estado de absoluta indefensión. Hemos recuperado algunas metáforas que describen esta idea en términos de prematuración o fetalización. Esto no quiere decir que los seres humanos nazcan prematuros o que sean fetos luego de haber nacido, evidentemente. Se trata de un esfuerzo metafórico por significar este inicio de tanta dependencia de los adultos de los primeros cuidados. Esta dependencia absoluta tiene como consecuencia una indiferenciación respecto de los adultos de los primeros cuidados y del mundo en general. En este punto podemos asumir que es simbólicamente lo mismo o que el adulto de los primeros cuidados representa al mundo desde el punto de vista del neonato no tiene sentido esta distinción entre lo que es él y lo que es el resto del mundo es como si él y el mundo fueran una sola cosa el proceso entonces que vamos a intentar explicar es el de esta diferenciación progresiva como desde ese punto de partida Podemos llegar a entender cómo llegamos a la vida adulta, es decir, cómo llegamos a un punto en el cual el mundo es exterior, lo visual lo podemos percibir a través de los ojos, etc. Jean Piaget utiliza una metáfora muy apropiada para caracterizar este mundo del neonato. Dice que el mundo está compuesto por cuadros móviles que aparecen y desaparecen. Extendamos esta idea a toda forma de percepción por parte del infante. Parafraseando al poeta, el mundo del neonato es un mundo de sensaciones. Esos cuadros móviles son sensaciones que aparecen y se extinguen y aparecen y se extinguen por cualquier órgano perceptivo. Nosotros, los adultos, sabemos quizá que tal o cual estímulo es visual o auditivo. Esto no tiene todavía sentido alguno para el neonato. Es tan radical la indiferenciación que el neonato no puede siquiera distinguir qué es interior de qué es exterior, obviamente tampoco que es visual, auditivo, olfativo, táctil, etc. Por esta razón son tan frecuentes los desbordes y ahí el rol del de adulte de los primeros cuidados es clave. Cuando hablamos de desborde hablamos, necesitamos del lado del de adulte contención. En algún punto, interpretación. Aún equivocadamente, el adulte tendrá que decodificar qué sucede y actuar en consecuencia. ¿Será incomodidad? ¿Será frío? ¿Sueño? ¿Hambre? Al tomar una decisión, el adulte limita, acota al menos momentáneamente la incertidumbre y muchas veces las molestias. Decide si tiene sueño o si tiene hambre o si está molesto y actúa en consecuencia. Quienes han criado bebés recordarán haber probado varias cosas en algunos momentos y llegar a algún punto en el cual realmente uno, uno, lo que prueba funciona. Es obvio que no está descartado que acierte de adulte. Lo planteamos así de abierto para mostrar que en algún punto la convicción de quien interviene influye. A la larga, si los adultos no nos damos cuenta de lo que pasa, fracasa todo. Pero un error de cuando en cuando no tiene ninguna consecuencia. Y cuando lo planteamos en términos de ciertos errores, en rigor estamos ocultando la sinfonía compleja del vínculo, a través del cual es posible ir ajustando y sintonizando sensaciones. Es por eso que muchas veces les adultos terminamos sintiendo que realmente entendemos lo que pasa con, con el neonato y que podemos anticipar y podemos ir dándonos cuenta en este equilibrio creciente, cuando el neonato llora por hambre o por sueño, o si llora porque está molesto con alguna parte del cuerpo. Spitz nos aporta algunos conceptos para caracterizar el progreso psicológico de los infantes humanos. Al nacer, tenemos un solo sistema de relación con los estímulos. Este sistema se llama organización senestésica. Es un sistema de captación generalizado, primordialmente visceral, y tiene su centro en el sistema nervioso autónomo. Se manifiesta en forma de emociones. Al tratarse de un sistema de captación global de los estímulos indiscriminada, Spitz propone utilizar recepción en lugar de percepción para marcar la diferencia con las formas posteriores. En la medida en que el infante va creciendo y con la asistencia adulta va discriminando progresivamente las sensaciones mientras va madurando su sistema nervioso. Así va desarrollando otro sistema de relación con los estímulos que se llama organización diacrítica. La percepción es a través de los órganos sensoriales periféricos es localizada, circunscrita e intensiva. Sus centros están en la corteza cerebral. Se manifiesta en procesos cognoscitivos entre los que se encuentran los pensamientos. Ambos sistemas conviven durante el resto de la vida. Spitz señala que en algún punto y sobre todo en la cultura occidental, la organización diacrítica como modo de relación con los estímulos es, de, es un poco silenciado o empujado a un segundo plano. En mi opinión, no es solo una cuestión de la cultura occidental, donde evidentemente esto está llevado a un extremo, sino que está muy fuertemente relacionado con la maduración biológica. Es eh, durante la organización diacrítica que vamos a poder hablar de percepción propiamente dicha. A lo largo del texto hay muy pocas menciones a la percepción en el sentido anatómico. La capacidad del ojo devuelta por la operación de cataratas, por ejemplo, en el fenomenal ejemplo de Von Senden, que deben haber leído. Lo mismo pasa con la audición en los implantes cocleares, eh, son los dos ejemplos por ahí más, más obvios, en donde no está comprometida o no está la percepción en el sentido anatómico y esa percepción es, gracias a una operación, vuelta a funcionar pero extendámoslas a cualquier órgano. Lo que señala Spetz es que en la organización diacrítica va a ser necesaria la función aperceptiva, también mencionada numerosas veces como apercepción, para que se produzca la percepción propiamente dicha. Es decir, la percepción propiamente dicha en casi todo el libro figurará directamente como percepción, Resulta de la combinación entre la capacidad de órgano y la apercepción o función aperceptiva. En este sentido, dejemos en claro que función aperceptiva o apercepción involucra la capacidad de interpretación de los estímulos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado suficientemente claro. Hasta la próxima.